la tercera edición de marbella Tennis open tendrá lugar del 30 de marzo al 5 de abril en el club de tenis del hotel puente romano el evento perteneciente a a la ATP Changcheng, el segundo nivel de competición más importante del circuito profesional ha sido presentado en un acto que ha contado con la asistencia del concejal de deportes Manuel Cardeña, quien ha subrayado que es un orgullo para la ciudad organizar una nueva prueba de esta categoría, especialmente porque potencia el vínculo especial que tenemos con el tenis. El Edil ha afirmado que desde el Ayuntamiento vamos a continuar apoyando la iniciativa para que se consolide y siga contribuyendo a la promoción turística del municipio. Buenos días, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, siempre un placer estar aquí en Puente Romano, un sitio tan especial en Marbella. Bueno, pues eh, para... Para la Real Federación Española de Tenis, el que exista este torneo ATP Challenger es de suma importancia, ¿no? porque ahora nosotros tenemos muchos jugadores jóvenes que quieren dar el paso al profesionalismo y el organizar estos eh, challengers, estos torneos internacionales en españa le supone una facilidad eh, tremenda porque porque se ha demostrado ¿no? ya el año pasado los torneos que se celebraron en españa entre ellos este pues los jugadores españoles tuvieron una brillante actuación y eso le supone subir en en su ranking no Agradecer a, al Ayuntamiento de Marbella eh, el apoyo que, de, que dais a, al torneo. Por supuesto, a los patrocinadores en ITEX. Muchas gracias. Thank you very much for the, for your support to the tournament and y, y después también a Helicópteros Sanitarios, también muchas gracias por el apoyo y al Hotel Puente Romano que siempre como digo es eh, algo fantástico, hemos celebrado hace hace un par de años no llega eh, una eliminatoria de Copa Davis aquí fantástica, fueron todas facilidades y el que este torneo eh, a Tepechale que se pueda eh, organizar aquí pues además le da le da un plus añadido de estar aquí en vuestro club así que muchas gracias siempre a ti y también a Ramón que está por ahí al fondo por su siempre su cercanía y porque te soluciona siempre todos los problemas que van existiendo y después eh, la figura de Ronnie Ronnie muchas gracias también por por haber hecho posible este torneo en España como digo para nosotros es vital tener este tipo de torneos de eso se han beneficiado nuestros jugadores en el ranking ahora todos estos jugadores jóvenes que he dicho al principio tienen un ranking mejor y entre y una de las causas también es el esfuerzo que haces tú por organizar este torneo y desde la real federación española pues eh, intentaremos en la medida de nuestras posibilidades pues ayudarte eh, lo, lo máximo posible no también tenemos el acuerdo con eurosport que es un acuerdo importante que ya estaban aquí comentando, porque supone dar una visibilidad que antes no tenían los torneos en España, este tipo de torneos dando en directo. ...cinco partidos a través de esa cadena... ...y después eh, eh, por streaming también... ...a través de la Liga eh, Sports... ...entonces eh, bueno pues va a tener... ...también una amplia cobertura... ...que eso también es importante de cara... ...al organizador y a los patrocinadores... ¿no? ...así que si... ...queréis ver un tenis de altísimo nivel... ...un tenis de... ...el año pasado la final fue una auténtica... Eh, ...final de, de un ATP 250... Porque se, se, ahora mismo esos jugadores, uno está el 20, el otro está el 60 del mundo, más o menos, y tener una final de una tepe Challenger con Benoit Per y Pablo Andújar, como es la que se tuvo aquí el año pasado, pues es un lujo. Y entonces eso lo vivimos en directo y eso es algo fantástico, ¿no? Y bueno, pues eh, ya digo que, que el nivel. ...de los jugadores que vienen aquí a participar... ...es un nivel máximo de mundial, jugadores top 100... ...así que venir, os lo recomiendo... ...y disfrutar de, de una semana, como digo, de un gran tenis... ...y si los españoles además van avanzando en el cuadro... ...pues todavía mejor... ...así que aquí os, os esperamos, muchas gracias. Paso también a presentar a don Manuel Cardeña... ...que llegó un poquito tarde... ...concejal de deportes del Ayuntamiento de Marbella... ...le cedo la palabra también... Sí, bueno, buenas tardes, eh, lamentar el retraso. Y yo a mí me queda solamente agradecer a los sponsors, al presidente de la federación, que avala también eh, este magnífico torneo, a Ronnie, que es un poquito el que nos ha impulsado a todos para que estemos eh, apoyando este magnífico torneo, a todos los partners, a todos los sponsors que se han unido a esos medios de comunicación que van a hacer todavía aún más grande. ...este torneo y a mí me toca invitar a todo el mundo a que venga, a que lo vea en directo... ...a que no se quede eh, con las ganas, a crear ambiente magnífico en, en la gradas de Puente Romano... ...que es eh, un símbolo más de nuestra, de nuestra ciudad, Marbella es tenis y el tenis tiene un poquito de su corazón... ...también para Marbella, por toda esa trayectoria de grandes eventos que, que ha tenido esta ciudad y que tendrá en, eh, en un futuro y que tiene ya en el presente con este gran torneo. Así que invitar a todos y que ese, esa relación que tiene Marbella con el tenis siga, siga incrementándose y siga potenciando. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a Ronnie y a Puente Romano por hacer lo posible. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, eh, yo vengo, soy Javier Navarro, vengo en representación de María José Cañete, que es la presidenta y fundadora de Helicópteros Sanitarios. Para nosotros realmente es un orgullo formar parte de un evento deportivo y social como este. Eh, estamos muy orgullosos de, de estar acompañados y de poder acompañar a, a instituciones y a empresas tan importantes como las que están aquí. Dar muchas gracias, por favor, a, a Ronnie por poder eh, participar en este evento y bueno, llevamos 30 años eh, dando un servicio de asistencia sanitaria a, a más de 90.000 socios en la Costa del Sol. Vamos a, a ofrecer la cobertura sanitaria al, al torneo eh, y además eh, el día 1 de abril eh, tenemos el placer de, de traer a la familia del tenis un, una exposición de arte con los artistas Emilia Castañeda y, y Antonio Cañete eh, y repito para nosotros es un placer poder estar en un evento de estas características así que muchísimas gracias.